Hemos comprobado que las competencias en valores de los profesionales tienen una importancia fundamental y, y, y se ha percibido ¿no? Que como profesionales de, de todos los sectores que, que se les percibe en esos valores, pues han respondido en general de una manera excelente y desde luego creo que es algo a reflexionar.